Hola, buenas tardes, me llamo Alfredo Martínez y soy de Guatemala en Centroamérica y vamos a compartir un poco sobre las medicinas uh, caseras, tradicionales, desde el origen de los mayas hasta el día de hoy. No en las ciudades, solamente en los pueblos se practica mucho esto y ¿Son efectivos o no efectivos? Sí, son efectivos según mi experiencia. Vamos a comenzar a, con la medicina para, para bajar la fiebre, especialmente para niños. Es tan práctico usar hojas de las plantas de café. Aquí tenemos dos hojas de planta de café. Luego buscamos café molido. Y vamos a usar un poquito. Y las, uh, las hojas de café con café molido se colocan o se ponen debajo de los pies de la persona o del bebé por un cierto tiempo. Más o menos 30 minutos o una hora. Si la persona usa calcetín se pone el calcetín y si no podemos poner una venda y... El efecto se puede notar en unos 30 a 40 minutos que la fiebre va a bajar. Y como podemos ver si la fiebre bajó, el café va a estar más quemado y la persona va a estar fría. Esta es la primera medicina tan simple en muchos pueblos de Guatemala. Ahora vamos con los niños... O con las personas que tienen fuerte dolor de estómago, especialmente ah, cuando ahora que es invierno, las personas en los pueblos dicen que el agua ¿sí? eh, produce un efecto en el estómago, de, el estómago de los niños y las lombrices, las lombrices se distorsionan. Entonces, la manera simple es dos panes, dos panes francés, en Guatemala se llama francés, los partimos a la mitad, más o menos así y se utiliza licor, este es el más tradicional de Guatemala, uno de los más tradicionales es venado y se abre. Se echa el alcohol en el pan. Como es muy fuerte, es muy fuerte el alcohol y puede quemar la piel. Se utiliza una venda o muchas mujeres tienen, en Guatemala se utiliza pañal para bebé, lavable, no desechable. Pañal lavable. Entonces se pone el francés de esta manera y podemos cubrir un poco así y lo vamos a usar en mi estómago o en el estómago de Álvaro. Y lo dejamos por un tiempo indefinido hasta que la persona tranquiliza con el dolor de estómago. ¿Es funcional? Sí es funcional. Sí. En medicina número 2. Alvarito puede tomarse su, su octavo. Ahora viene la medicina número 3 y posiblemente la más controversial. Álvaro, por favor, necesita 10 segundos en, en microondas más o menos. Ahora. La medicina número 3 es especialmente para las personas que tienen problemas con... En Guatemala dicen las paperas. Ahora los médicos pueden ser las amígdalas muy grandes, muy inflamadas. Entonces, en Guatemala hay una planta, una flor, que le llaman campana o camp campanula. Estas son las hojas y aquí está la flor de la planta. Esto no nos sirve. Hay dos colores, hay color blanco y color a naranja y también son alucinógenos eh, es un tipo de droga pero la gente no sabe que esto es una droga entonces utilizamos solamente las hojas álvaro trae ahora el aceite aceite caliente aceite aceite comestible es posible comestible o de oliva o cualquier tipo de aceite, pero comestible. Y en Guatemala hay unos insectos. Yo no sé el nombre científico de los insectos, pero los insectos se llaman uh, cochitos. Normalmente son insectos que están debajo de las uh, rocas o de las plantas, muy húmedo. Hay diferentes tamaños. Lo que hacen las personas es usar los, los insectos en el aceite, se está escapando uno, tenemos los, los insectos en el aceite y la idea es que los, eh, perdón, los insectos necesitan estar fritos fritos entonces las personas utilizan las hojas de campanula necesitan estar limpias estas están un poco sucias usamos las uh, las hojas y luego tomamos tomamos los insectos fritos y lo echamos en la en, la, en las hojas ¿Sí? y nuevamente utilizamos un pañal de bebé pañal uh, reciclable o de tela lo usamos más o menos así ponemos las hojas acá tratando de cubrir el problema y lo usan aquí ¿Sí? más o menos se usa aquí, se amarra y el aceite con el insecto y la y la planta desinflama las papeles se repite esto dos veces por día hasta que se desaparecieron las paperas. Estas son mis tres uh, medicinas comunes y simples en mi casa o en la casa de mis abuelos maternos. Yo lo aprendí ahí y todavía es posible verlo en algunos pueblos cercanos a la antigua. Muchas gracias por su atención. Nuevamente aquí estamos Álvaro y Alfredo, nuevamente aquí de, de La Unión en Guatemala. Saludos a todas las personas de JCC o GCC. Ah, queremos compartir parte de nuestra cultura, parte de la vida tradicional en nuestras familias. Y Álvaro también ha sido una persona con experiencias como las que va a presentar. Esperamos comprendan o tengan interés. Dice: Oh, es interesante, extraño. Pues por favor, vengan a vivir nuestra cultura. Álvaro, por favor. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Álvaro. Yo les voy a compartir el ritual de la limpia del huevo. Se usa para nosotros el ritual de la limpia del huevo para el mal de ojo. El mal de ojo se refiere a cuando un niño, por ejemplo, está llorando sin alguna razón o alguna causa. Entonces, generalmente los padres están preocupados porque está llorando el bebé o alguna persona tiene insomnio o no tiene apetito, diarrea, vómitos o alguna cosa como esto, realmente para nosotros se presenta como algo que es llamado para nosotros el mal de ojo. Entonces nosotros en algunos casos tenemos diferentes curas caseras que nosotros usamos, por ejemplo, voy a mostrarles una que es muy simple para nosotros en nuestras casas. Tomamos un huevo y, por ejemplo, a un bebé o a un adulto, generalmente tomamos el, el huevo y lo pasamos haciendo una oración. Por ejemplo, nosotros podemos decir un Padre Nuestro, durante estamos pasando el huevo en todo el cuerpo, en las manos, en las piernas, en todo el cuerpo y después de hacer esta oración y pasar el huevo, lo ponemos por unos minutos en el pecho, principalmente en el pecho de la persona. Puede ser un bebé, puede ser un adulto. Luego, pasado dos, tres minutos, tomamos el huevo y tenemos un vaso principalmente de vidrio con agua para romper el huevo y lo ponemos dentro del agua. Esto inmediatamente nosotros no podemos observarlo mucho tiempo y lo ponemos debajo de la cama o debajo de la cuna del bebé o el lugar donde esté la persona y lo dejamos por un día y lo volvemos a tomar el próximo día generalmente. Entonces hay diferentes situaciones porque algunas personas ven que el huevo está abajo, no está flotando. Esto da algunos indicios o indica que el huevo está marcando que la persona no tiene ninguna mala vibra o algún problema de mal de ojo nosotros decimos que algunas veces con la mirada se transmiten malas vibraciones y por ejemplo esto es como, causa, eh, como canalizar malas energías a la otra persona puede ser envidias puede ser por ejemplo malos deseos de alguna cosa, daños, entonces si el huevo estaba, representa que no hay problema. Pero si el niño está llorando, entonces esto se pone debajo de la cama y el próximo día se analiza, se ve, ah, el huevo está blanco, tiene un punto blanco, entonces, y el niño paró de llorar, entonces esto canalizó o absorbió la, los malos deseos, las malas miradas, o los daños que la persona transmitió en la forma negativa. Esa es una de las razones por las cuales nosotros también usamos esta medicina casera y es efectiva dentro de nuestras familias. Alvarito, el, ¿el huevo es uh, de qué animal? ¿El huevo de gallina? No, de gallina. de gallina. Normalmente es un huevo de gallina que pueden. Si no hay en casa, pueden comprarlo en la tienda, en el supermercado, pero el color del huevo no importa, y no hay ninguna variación. El cascarón es necesario echarlo también no, no, hay, no. o esa parte. El huevo se desecha a la basura, esto no tiene ningún efecto, solamente va a ser el huevo. Y algunas personas también se basan en las burbujas, en las pequeñas burbujas. Si hay muchas burbujas, ellos dicen, ah, el niño estaba enfermo o la persona estaba enferma y tenía mal de ojo, que esto absorbió las malas vibras o los malos problemas que ellos tenían, solamente, muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto.